cosas de contarle y la primera que ya algunos lo sabrán, otros no lo sabrán, otros no se habrán dado cuenta, otros sí se dieron cuenta ¡Tan, tan, tan, tan, tan! miren lo que me hice miren, lo hizo piercing! esto es re loco, esto es muy loco porque no me lo hice solo yo, se lo hizo Nina también, nos lo hicimos las dos porque en realidad lo quiero cambiar por otro piercing es este que es re zarpado que cuando lo vean me van a decir que esto es re loca pero a mí me encanta ¡Ah! Quiero ser un vampiro Friends, <laughs> Me agarró casi un ataque de pánico antes de hacerme el smile. Porque ustedes saben que no me gusta hacer mujeres ni nada de eso. Pero dije, bueno, acá no se nota, ¿entendés? No es como que si me lo hago acá se va a quedar una marca. Acá no se nota, no se va a notar. Y bueno, primero se trovos. Se lo hace un toque al, al toque y tipo se le cae una lagrimita y nada. No grita ni nada. Yo me digo como, ¿te dolió? No, no me dolió nada. Y yo me digo como, ay no, pero me da cosa. Y me empecé a cagar de risa en el lugar donde hacen piercing. Cagar de risa, empecé a temblar. empecé a decir, ay no, no, no, no me lo quiero hacer cuando me lo estaba a punto de hacer, me empezaba a caer de risa. ¿Estaba yo así? No, no estoy nerviosa, no, no, no, para nada, no estoy nerviosa. No, es como si fueras a penetrarme por primera vez. No, igual es una joda, no, no, no lo pienses, no, no lo estoy diciendo con ninguna connotación sexual. Igual tipo, hecho, cuidado con eso, ¿eh? Porque mmm, me ras un toquecito tan a atravesar la boca. La mía estaba tipo tentadísima y yo estaba como... <risa> no, no, no estoy nerviosa, no. <risa> No para, es que me risa. <risa> es, que, es que chicos, no saben lo nerviosa que estaba No podía, no, no, no, no, no En un momento dije, ya fue, no me lo hago Porque yo pensé que no me lo iba a poder hacer Cuestión que increíblemente no dolió nada, eh Increíblemente el piercing Este fue como un toque y no dolió nada, ¿no? La verdad que pensé que iba a sufrir como una hija de puta. Bueno, ¿quieren que me, que me haga de Shrek? Bueno, pará. Vamos a hacer un TikTok. Quiero hacer un TikTok de transformación de Shrek. ¿Dónde está? Tiene que estar por acá. Es que era muy bueno. Ah, ¿dónde está? Era de una mina. No, ni siquiera una mina, era un chabón. ¿Dónde está? ¡Acá está! Pero quiero hacer así, tipo, como Tuki y acá me convierto en Shrek. Voy a grabar la primera parte ahora. Ah. Hey, para, ¿cómo hace? ¿Cómo mierda levanta la pierna? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no sabía levantar la pierna! ¡Ah! ¡No me gusta! ¡Deja de mirarme sin saltita! ¡Amigo! ¡Se me arreba la pierna la mierda! La mierda. Dejamos cargando el celular Y nos ponemos a maquillarnos de Shrek Bueno, me puse la remera a todo terreno Esta es la remera para maquillaje Verde Shrek Vamos a usar esto Shrek Ost Ya no hay vuelta atrás What the fuck? No chicos Desaparezco Ay, porque está puesto el pantalla verde No, mirá Está puesta la pantalla verde No, pintura para Ahora no estoy Padrinos después del bautismo Así que estás embarazada Wow Esta pintura es muy efectiva Hola Es más verde de lo que yo pensaba en realidad Parezco más un duende que Shrek Esto es muy verde Parezco la máscara Me equivoqué en color ¡Ay, pará. ¿Qué hice? No, la cagué Creo que tengo que poner un poco más de amarillo, ¿no? Eh, está saliendo Eh, salió Salió Sí, es el color que estoy buscando Sí Ahora sí seré Shrek ¡No! ¡Mostré todas las tetas! Bueno, yo puedo. Modo sexo. El clima es bizarro de mostrar tetas. Lo menos horny del mundo. ¿No me imagino? Si te muestro las tetas. Y yo sí. El tema es este, yo que es pelado. ¿Cómo me hago pelada? Ahora hay que hacerme pelada. ¿Y si me pongo una bolsa en la cabeza y la pinto. Che, podría estar buena. Podría ser esa. Se va a pintar bien, tranquilo, a ver. Che, mirá cómo pinta. Y ahora en nada me vuelvo a pelar. <risa> Para cómo se llama el de pícoro. Soy pícoro, boludo. <risa> Amigo, parezco el capucho del pene. <risa> Pero verde El que dice que hacer cosplay es difícil Es porque no quiere <risa> Ok, ahora me falta Ahora me faltaría los cositos ¿Cómo los hago? Voy a usar esto Voy a usar papel Ok Eh, como que se está pintando raro, ¿no? Muy bueno Toda check. Cualquiera que diga que es feo Una envidia mira lo que soy! Me falta el chaleco Wait, amigo, me falta el chaleco Lo más marrón que encontré fue esto Y lo más marrón que tengo sí no se parece No se parece O oh, sí Amigo, ¿desde cuándo me molestan tanto las tetas? Ahí va, qué calidad, a las manos me pinta Voy a despertar a Ernie así Voy a ir a despertar a mi roommate Vamos a ver cómo reacciona Hola Ernie Ay no <risa> ¡Travesti! Todo... ¿Qué tengo de malo? ¿Hay algo de malo? No, estás hermoso, bro. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿What the fuck? No, no, sos. ¿Te gusta mi pasa? Sí, por un momento pensé que me ibas a acosar. Shrek is Loud, Life. Claro. Ahora date la vuelta. La puta. Nunca me imaginaste que podía hacer este cosplay, ¿no? No. ¿No? Ay, qué turbio. ¿Esto sabes qué es? Sí. Mi porón en realidad. ¿Estás preparado? Sí. Te quiero dormir. Berlín Estoy juleado, pobrecito Ahora vamos a terminar el TikTok. Tok ¿Sol Senpai estará esta hora? Hola mamita ¿Qué así, ¿Ahora sé lo que querías? Como llamo a mi hermana? No sé si no. ¿Me ves? ¿Tenés notas de monster, No, en la Mírame bien. Estoy en vivo. Saludá a la gente. Bueno, ahora lo voy a llamar a Nina. Te veo muy oscura. ¡Pues ¡Reporno a tus luces! ¡Ok! Bueno, te pedí que prenda las luces. Tampoco está. <tose> ¿Qué mierda le hiciste? ¿Qué es eso de los pompones? No sé qué. Mierda ¡Las orejas de Shrek! Poluda, qué fea. ¡Qué chota que sos! <tose> ¿Todo bien? Ay, te me encanta, boludo, te quedo muy bien. Hola. ¿Todo bien? ¿Me puedes explicar? Nada, soy lo que vos querías. Vos me pediste que querías que sea un poco más sucia y me convertí en un ogro. Disculpame, no, no, no quiero difamar, no quiero que me difames en público. Así que más que vale que, que me saques ahí de la pantalla. Sí, sí, sí. Y que dejes de contas que esto no dije en ningún momento. Claro, sí. ¿Querés salpicarte en mi pantano? No, no. No, no, no. Vito una. What Soy. ¿Tu tipo? Cuatro de la mañana, despertando. Sí, yo creo que es momento de una buena paja. <risa> Diez puntos, la verdad. ¿Puedo preguntar cómo terminó en eso? Y hey, nada, es que quería. En realidad, te digo la verdad, como vos me dijiste que te gustaban sucias, yo dije que mejor que convertirme en un ogro. Así que ya estoy preparada para que te metas a mi pantano. Te parece bien. Encima tenés el pelo rojo, tenés toda la pinta de poder ser Fiona. Puta. Tendría que atar un pelo para ser fiel. <risa> un beso para un Xavi recién levantado. La carita que tiene, Winnie Poo. A ver cómo me queda el croma. ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Te observo mientras duermes. Mm, ¿Qué estás haciendo? Te estoy mirando con esas manos. Que yo sé lo que estás haciendo. A tu, rango, a tu lado.